Hola amigos, ¿qué tal? Soy Killer y estamos de vuelta con Valheim, nuestra increíble historia épica De nórdica, de vikinga, de odindro, que queráis llamarlo eh, Vamos a seguir a... bueno, a ver cómo llevamos la partida Estamos un poquito estancados debido a que ahora os voy a mostrar el porqué Así que vamos para adentro y os muestro cómo va la partida Bueno, veamos, estoy aquí en el bosque negro. Mirad. Guarida. Aquí una mamorra que han Aquí está mi base. Y aquí está... El sabio. El segundo box. No me acordé que el otro día por aquí... Que había buscado una guía a ver cómo encontrar el sabio. Por aquí había una mamorra que... A ver una tabla de esas. Pues te indican el mapa donde está. Y es ese. ¿Vale? Vale, pues... Me estoy dando no sé, una pequeña guarida. Para poder... Para poder... Mm, hacerme ya lo que sería el, el barco Y tirar para acá, y yo creo que la mejor zona Es esta, en la que yo he visto Ambas tengo esto, luego construir un foso Y demás, ahora mismo lo que, me, lo que me importa Es llegar sano y salvo a la base Ahí Así que, bueno, sí Porque lo tengo todo ocupado Y no y dudo mucho de que pueda guardar nada De que pueda hacerme La mamorra, así que cuando llegue a base, seguimos que si, veo algo, si veo algo interesante lo pongo. Por cierto, ya tengo hacha de bronce, el arco de leña, el cultivador, el pico de bronce, vamos, que vamos muy bien, vamos bien, bien, bien, bien avanzados. Pero aún queda pues, lo que queda, Poder encontrar la madera de al sabio. Vamos que nos pillado la noche. No, nos vamos a arreglar para abajo. Bueno, ya hemos llegado y va a enseñar un poquito como tengo en la base, ya que la, Bueno, vamos primero a dormir y ahora ya os enseño. La base y todos los demás Y cómo, y cómo va las cosas Los cambios que ha habido Los lo añadidos Porque ahora que tengo el, Donde poder cultivar He podido poner cerpes He podido hacer alguna cosilla Y ya hemos empezado Con el eh, Con la granja de cerdo Que está aquí Ahí está ciento Yo creo que iba a tardar menos, pero no. Tarda bastante, no sé si lo estoy haciendo mal o algo. Pero bueno, ahí está el cerdito metido y va a poquito a poco, pues, eso. Adiestrándose. Vamos a guardar esto. Eh, bueno, voy a, voy a organizar un poquito el inventario y ahora vuelvo. Bueno, ya que he organizado un poquito, me he fabricado más flechas, me he reparado todo. Aquí, tenéis que, aquí veis que está la, la sección de granja. Con esto para poder, digamos que, aumentar más mi sitio para construir. Tu verdecico. Aquí está el jabalí de los de lo, de lo cojones. A ver si se. Me sale un poquito de comida. No, esto no me gusta. Ahora, ahora le he hecho seta. Tengo seta. Vamos a echar seta. Seta, seta, seta. Seta, seta, seta. Vamos a echarle dos Eh, ahí, ahí Ahí, ahí Pero A ver, a ver, a ya ha cancelado Venga Ahora esto, una Vamos ah, a la comer, a no sé No sé si hay otra manera Para hacerlo mejor, pero bueno voy a cortar Venga, toma Venga, toma Como ya anda De acá ya un poquillo anda Y bueno, ya veis, aquí tengo el carro Que me que la verdad sirve muy bien para coger cosas Pero el problema es que, claro Aquí tengo cobre Y llega aquí con el carro mmm, Es peligroso Lo que sí puedo hacer es venirme para acá y, y hacer una barca Que tengo la manera de hacerme la barquita Vamos a ver al 9. O sea, el carve y la balsa. El carve de madera noble, pierde ciervo, resina, clavo de bronce. Para activar nuevas construcciones... ¿eh? Bueno, ya me he hecho, ya me he hecho el, los clavos de 11, de, de bronce. Claro, el carve. Mmm, para construirlo seguramente... La base era así de grande. Creo que el carve era así grande. Ahí está el problema. El problema es que tendría que irme aquí abajo a esta guarida y aquí a el carve. Aquí. O aquí, aquí venirme aquí abajo a ver lo que hay y empeorar es esta zona. Lo mismo porque hay más tierra. No sé. Pero bueno, vamos a para abajo y vamos a verlo. Lo estamos como enseñado que en la parte de arriba voy a poner todos los portales. Y ponen todos los portales para dirigirme a los sitios que yo quiera Porque uno no, uno no deja uno no deja elegir otro Tiene que ir de punto A a punto B Pero bueno, y, el... y el... La acabo de usar sin cara. En fin, vamos para abajo A ver, estoy aquí abajo y aquí hay otro altar Mira, mira, mira, mira, he descubierto otro altar Y el de los ciervos también, vamos, ya, ya el segundo ataque encuentro de los ciervos, que que puedo matarlo varias veces ¿eh? Eso parece Y puedo matarlo varias veces Voy a apuntarlo, que ya he, ya he aprendido a apuntar esto eh... Altar Vale A ver, esto es lo siguiente Puedo hacer Puedo crear aquí una. Un pequeño puerto Y crearme la balsa normal y corriente Y que la balsa es así chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui a esta guarida coger todo el cobre que hay aquí Que hay cobre, un montón de cobre tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui. Y aquí Aseme el puerto grande Porque me pilla al lado de casa y aquí hay un montón de madera Y aquí Aseme el puerto grande y ya está. Y me he visto de, de, de ataques de los de mamones todo de, de por la noche. Que hay un montón. Yo creo que eso sería lo suyo. Hacerme aquí el puerto. Sería talar todo esto. Y hacerme aquí pues eso. Sería la zona puerto, ¿por qué no? Lo veo bien. Ya me falta también pillar y hacerme miel. Creo que la hidromiel cura bastante. En fin, vamos a seguir investigando, ¿vale? Bueno, pues zona establecida. Vamos a poner el nombre aquí Como. epa Como puerto. Venga Puerto No me no voy a ser extravagante, sí. no voy a serme algo borrico, no voy a serme algo rápido Aquí una, una, un carito para guardar cosas, aquí el puerto y el barco nada más, no iba a hacerme nada más borrico. Bueno, ahora que tampoco se maneja el barco, así que... Y algo para poder llegar con el carro, tirar para allá, cogemos un suministro y bajar. Así que ya está, vamos a, vamos a ver... A ver, ver qué me hace falta, voy a coger el carro, voy a coger un montón de, de madera y voy a venirme aquí a construir. Bonito día para construir un puerto, bonito día para pasear por el bosque, bonito día para ponerse chorreando. Bueno, pues... Como dice ese. Vámonos. Con el carro a otra parte, ¿no? Ah, mira, ya me ha dado esto. Pues entonces vamos a cogerlo. Sí. Vamos a guardar el cobre. Y vamos a farmear un montón de madera. Nos vemos ahora abajo. Vamos con el carro cargadico de materiales. De maderica de la buena para construirme un puesto, que es. Eh? Un algo. Ah, una cola de Neysack. Ah, vale Bueno, vamos... Oye, esto del carro es un puntazo, eh Mola un huevo Se engancha el carro Y dice, vale, A construir Voy a dejarlo aquí, obviamente, No lo voy justamente en medio Ahí Ahí está Bueno, pues vamos a coger un poquito más de madera y a construir Se si me ha roto la hacha voy a mejorarla Porque ya que tengo bronce y ya la mejoro y gastro bronce y demás, porque se me, se me rompe con nada. Vale, mejorada. Y el pico me pide una de madera, núcleo de madera y cinco de bronce. Pues ya está, vale. Bueno, pues ya vamos ya al puerto. Eh, puerto Banú. <ríe> aquí para poder construir, te ti adelante, aquí para guardar cosillas, vamos, lo típico. chimenea y aquí. Avanzaré un poquito a ver como lo hago Para poder poner aquí el barco O mismo me meto por aquí Ahora veré, ahora veré Porque tampoco creo que sea un puerto para adelante Pero es que levanta mucho la tierra y todo Y es un, y y un coñazo. pues yo creo, creo que ya podría ser el barquito ¿Cómo lo no veis? Vamos para la casa Y vamos a, a ver si podemos hacer el barco Y a juntar materiales Bueno Ya tengo todos los materiales Y todo preparado para sanar el barco Vamos a ver A ver, ahí está el barco. Quedan abajo, está bien. Si a dejar aquí cosillas, vamos, a ver. el carro, obviamente el carro. Ahí, aparcando, viene. ¿no? Ahí No tenía por qué pasarle nada, pero... Voy a dejar aquí todo ahora mismo Porque no me corre prisa Ahí Y vamos a ver qué tal si nos da el conducir un barco Que poco tiene, ¿no? Ay, Dios mío, qué malo soy Se va a quedar la. Hay que dar aire, claro Ahí va. Mola. Uh. Uh. Uh, que se va la mierda del barco. En serio. No mental, no acercarse a me cago en la. Mierda ya, hombre ah, Me bajo de a mí el barco Vamos, está uno como para coger Y irse a la mar, eh La higiene que malo que soy Es una putada porque el aire Va en contra Sabéis el aire va en contra, no está el aire a mi. a mi favor. En la. jodienda. Ah, mira, mira. Ah, mira, que ah, mira, que puedo respregarla. Ah, vale, vale, vale, vale. Vale, que si doy para adelante, bajo más vela para que pille más aire. Y si no, lo que hago es recogerla. Vale, vale, vale, mola, mola, mola, mola. Oye, pues, si te a dar de... De nada me en boca broma, eh. Me voy a comer la roca, me voy a comer la roca, me voy a comer la roca, me voy a comer la roca. Muy bien. Muy mal. Frena, frena. Ahí viene. sido de rasper. Mola eh, mola. Ya me falta saber pescar. Mola. Oye, ahí no, ahí podía enfre... ahí de enfrente, ahí no he ido. oye, ¿puedo, ¿puedo, podría podría construir un puente. Yo quiero ir ahí. ¡Prengao! No me mola el ruido del océano. Encima tormenta. Y si cojo... Es que me gustaría irme a la, a la guarida y dejarlo ahí. El barco. Para coger el cobre que tomara. Lo suyo sería irme para acá. A ver encuentro ahí inmediatamente al sabio, la verdad. Pero vamos que me quiero quedar aquí, porque aquí hay un montón de, de pino y aquí puedo hacerme otra, una, una mini cualida. Frena, frena, echa freno, joder. El barco mola, tela, está muy, está muy conseguido. la cosa como son. Te hemos conseguido las cosas como son, eh Me mola Oye, me poder meter aquí el carro ¿No yo puedo a venir aquí ahora mismo Y aquí que hay una cosa que vaya a ver ahora mismo vaya a ver en cuanto llegue Esto Ya el cobre Esto es lo que yo quiero Cogerme todo el cobre de aquí Oh, aquí que hay una pequeña mazmorra Vamos a ir Ya importante siempre llevar escudo es ¿eh? muy importante llevar escudo porque el daño lo va a parar el escudo y si el escudo no, no puede parar el daño luego lo para la armadura pero el escudo va a parar siempre el daño siempre y cuando pueda mira esto es lo que yo, lo que yo creo, aquí. creo que creo que es una guarida de un troll cueva el troll pues vamos a matarlo Todo está ahí está, no sé si vaya a ver ¿eh? pero bueno Eso me ha picado Uf, eso me ha picado ¡Ataca de feo! Uf, si me da Me manda al otro barrio Puedo hacerme un de este no, me falta piedra Me falta piedra, dice Que me, que me falta piedra, bueno como piedra ahora si sí, no hay que para poder curarme rápido hay para poder curarme rápido bah, esto ya queda dos toques y queda dos toques Cabrón, se me ha quedado Joder, un... un ¿Qué eres? Dámelo todo Dámelo todo Esto también Todo, todo, todo, todo Todo esto Y esto Dámelo todo papi Dámelo todo papi Ámbar No hay nada Nada más que esto Rubí Voy a una leche que no, no tengo metido aquí Agobiando También que veis que vosotros yo, yo no sé si vais vosotros algo, pero bueno En fin Moneda a una mierda Bueno, vámonos Bueno, chicos, podré poner El El 6? Yo voy llegar allí. Yo creo que mejor vamos a coger, vamos a construir un puente y vamos a atorar esto, ¿eh? Sí porque va a ser mucho mar y creo que en mucho océano y en mitad del océano sé que hay una serpiente marina que puede venir a por mí. Bueno, yo lo creo que voy a hacer en el siguiente eh, fuera de cámara va a ser explorar todo eso, tomar nota de lo que haya, eh, hacer lo que sea irrelevante que ya estoy harto de verme hacer. Y cuando vaya a adentrarme en el mar, pues lo vamos a grabar en el siguiente episodio. Eh, lo sé, eh, ya con el barquito, ya estamos viendo que bien va, eh, mola. Pero aún no quiero salir al océano Antes voy a, voy a explorar esa parte porque puede que me lleve lo más cerca posible al. al altar del sabio. Y mientras voy los típico voy recogiendo lo más lo posible y demás. En fin, chicos, que ya sabéis, gracias por haber estado ahí. Eh, suscribiros, seguirme, un fuerte like todo lo demás, para ti y para tan que encallo, ¡Ay, que encallo, joder, pues sí, he encallado ya está, ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo